Bueno, ya los saludé en la presentación, pero no importa, los vuelvo a saludar. Hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Bueno, hoy tenemos un ángel muy especial, todos los ángeles son especiales. En realidad lo que tenemos es un evento en el cielo muy especial, que es que el día 20 va a haber un eclipse eh, solar en el planeta y, y coincide que eh, quien va a estar rigiendo es este ángel entonces hoy es un día muy especial para que tomemos conciencia con este ángel desde hoy y hasta que pase el eclipse eh, solar, que en realidad un eclipse dura dos horas nada más, pero los efectos se sienten desde siete días antes y hasta siete días después del eclipse. Eh, entonces, es bueno que nos encontremos con este ángel, que lo invoquemos, que lo llamemos, que... Eh, es el ángel del eclipse de este año. Para los que eh, no saben de lo que estoy hablando, bueno, los invito a que vean el video del sábado, en el que, del sábado anterior, sábado 15 fue. Eh, sí, sábado 15 de abril del 2023. Que, en el que hablo extensamente de este eclipse, de cómo nos influye la influencia que tiene sobre cada uno de nosotros. Así que bueno, vamos a, eh, a la invocación. Como siempre les digo, es importante la sonoridad del nombre del ángel. Eh, yo junto con eso les doy... El concepto de ese ángel, eh, les doy los mejores horarios de invocación, los grados que rige. Este ángel no empieza a regir hoy 18, sino que ya está rigiendo desde hace dos o tres días y va a regir por dos o tres días más. Eh, este ángel viene en este momento. Tenemos al Sol a 28 grados 11 minutos de Aries y este ángel rige desde los 26 hasta los 30 de Aries. Entonces, eh, ¿cómo se llama este ángel? Lela Gel. Lela Gel. Es el sexto ángel que rige, como les decía, desde los 26 grados hasta los 30 grados de Aries. El mejor horario de invocación es de 1 y 41 am a las 2 am de donde estés. Invocando a este ángel puede obtenerse la iluminación interior, adquirir renombre en las ciencias, en las artes, tener amor y fortuna. Ser un actor estabilizador en una situación crítica, tanto en los negocios como en los asuntos particulares. Ayuda para no excederse en las ambiciones y para no utilizar los poderes en actuaciones perversas ni obtener riquezas por medios ilícitos. Igual lo puedes invocar para lo que desees. Pero esto es como sus especializaciones. La invocación, que como siempre les digo, se las dejo acá abajo en la descripción del video, en la caja de descripción del video, les queda esto transcripto. La invocación es una invocación que a mí me, me dieron, me enseñaron, me concedieron, me entregaron, pero no quiere decir que se la tengan que estudiar de memoria y hacerlo, eh, pueden hacer su propia invocación y si no les sale con solo pronunciar el nombre gel, ya están atrayendo esas energías. La invocación es, os doy gracias Señor, por ese alto en el camino que me ofrecéis, Permitidme, Lelajel, compartir con mis hermanos los abundantes bienes con que me habéis rodeado. Inspiradme, Señor, el deseo de curar a los enfermos, el deseo de restablecer y equilibrar las almas en crisis. Si debo dejar mi memoria en el mundo, permitidme, oh Señor Lelajel, que me recuerden por mis obras de bondad, de filantropía, de desprendimiento y que mi ambición se limite a ser el portador de soluciones felices para todos. Que el amor que inspiro sea, Señor, el amor que inspiráis. Que la ciencia que sale de mí sea vuestra ciencia que el arte que exprese sea el de vuestro divino verbo. Es muy hermosa para este momento de la humanidad. Este eclipse que va a ocurrir es muy importante, entonces es muy importante que estemos conectados con Lelajel con gel estuve revisando antes de hacer este este video eh, si tenía comentarios para hacer el sorteo y no tengo no hubo comentarios eh, de algo puntual que les haya ocurrido eh, en el video de la semana pasada eh, o no les ocurrió nada o eh, no quieren ganarse eh, en el sorteo su carta natal angelical. Bueno, para los que deseen recuerden que la Cábala Hebrea habla de que tenemos 10 ángeles guardianes más dos que son, como explico siempre el Remedy. son esos dos que llamamos para cualquier actividad, entonces, si quieren su carta natal, angelical eh, se pone en contacto conmigo eh, al más 54 9 223 693 9502, que es mi celular. Eh, me pueden mandar mensaje al WhatsApp, al Telegram, me buscan. Eh, y si no, simplemente dejan un comentario acá, quiero hacerme mi carta astral angelical y, y con muchísimo gusto nos ponemos de acuerdo eh, con un turno en que puedas vos y que puedas yo y, y la hacemos eh, bueno por favor, tengan presente esta semana me levanto los lentes porque se nota la luz, ¿sí no? Eh, en, en los vidrios, en el reflejo de los vidrios. Eh, tengan presente esta semana, por favor, muy, pero muy, muy, muy especialmente, invocar a este ángel para que estemos conectados durante el eclipse. Les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. Ojalá eh, Lelajel les traiga, cuando vuelve la luz después del eclipse, les traiga la iluminación a todos sus deseos y a todos sus sueños. Eh, nos volvemos a encontrar el próximo martes con un nuevo ángel y, y el sábado con eh, el astrología y el horóscopo hecho por Lola les mando un abrazo enorme nos volvemos a encontrar siempre en todo momento ah, acá te dejo mis redes sociales para que me puedas seguir Chao, hasta la próxima